Nuevos misterios han llegado a la isla de Fortnite. Desde la última actualización que hemos visto, Fortnite ha añadido nuevos secretos y misterios que van a hacer que se queden con la boca abierta. Desde la llegada de una nave espacial a la isla de Fortnite misteriosamente, hasta la llegada de nuevos objetos de oro a la isla de Fortnite. Entonces... ¿Confirmamos que Midas sigue vivo? Estaremos dando toda la información acerca de esto, así que no se pueden perder nada. Amigos, bienvenidos de vuelta. ¿Cómo están en el día de hoy? Hoy hemos descubierto novedades sobre los coches que están ya en el juego por conducirse y sobre la llegada de una nave espacial a la isla de Fortnite. No olvides utilizar el código MISTERDENEOX en la tienda de Fortnite para apoyar a la Neox Army y ser los más guapos de vuestra casa Recordad que hago directos todos los días en Twitch en la que me encontraréis como MISTERDENEOX con 2X El link de la página está justo aquí debajo en la descripción Yo soy MISTERDENEOX y empecemos con el vídeo Recordar, si queréis conseguir una skin gratis de la tienda, con, en el día de hoy podrán conseguirla muy sencillo. Estamos sorteando cada día una skin de la tienda de Fortnite a elegir para el ganador. Así que solo deberán estar suscritos al canal con la campanita activada y dejar un buen like, que eso apoya mucho este tipo de contenido. Comenten su ID de Fortnite para poderlos agregar y estarían participando. Mucha suerte a todos, cracks. La actualización del día de ayer nos trajo diferentes novedades al juego de Fortnite que no estamos acostumbrados a ver. Misteriosamente se encontraron sonidos extraños provenientes de una nave espacial que ha sido hallada en la isla. Presten mucha atención para que oigan estos sonidos. todo eso es que acaso debemos intuir que estos sonidos estarán relacionados con un nuevo evento esta temporada un evento de esos que nos gustan tanto y que duran mucho tiempo evento como los de las ruinas de Fortnite como los del cubo Kevin al parecer Fortnite podría estar trabajando en el regreso de este tipo de eventos al juego de Fortnite ¿qué os parecería? Así que, en el día de hoy, deberemos hablar acerca de la nave misteriosa que ha sido encontrada en Fortnite, misteriosamente. Una nave espacial que al parecer, podría venir acompañada de un evento a nuestro juego. Un evento al parecer, que estaría relacionado con la llegada de nuevos seres de otros planetas a Apolo. Así que por ahora sabemos que la skin del pase de batalla de la astronauta ha llegado a la isla de Fortnite después de tener al parecer un accidente en el juego. Al parecer llegó por error a la isla de Fortnite, una nave que debe repararse ha sido encontrada por sorpresa y sabemos que pertenece a la skin de la astronauta del pase de batalla. Además, esta imagen que están viendo en pantalla ha sido hallada también. Al parecer, realmente hay alguien escondido dentro de la nave misteriosa. Al parecer, realmente hay alguien escondido dentro de la nave misteriosa que se esconde al lado justo de acantilados arenosos. ¿Será que nos están espiando realmente desde otro lugar? Entonces, si el personaje que se esconde... Dentro de esta nave se hace llamar, según hemos encontrado, el Viajero Ancestral, hemos relacionado a Siona con el Viajero Ancestral, porque en la descripción podemos leer claramente una nómada en un mundo perdido, parte del conjunto Viajero Ancestral. Todo lo que acabáis de ver es seguramente la primera vez que escucháis acerca de esto, de hecho, las imágenes que habéis visto serán tal cual próximamente. Ahora mismo, esta nave espacial se encuentra justo debajo del agua de Fortnite. Podemos asegurar a todos y a todas, además, que prácticamente seguro esta llegada de una nave espacial a la isla... ...no está relacionada con Atlantis, ya que no se encuentra en la ubicación donde Atlantis aparecería próximamente. Además, al parecer, el motor de la máquina... Fue encontrado en una ubicación distinta donde la nave espacial de Siona está situada ahora mismo bajo el agua. Un suceso realmente extraño. Después de todo lo que hemos encontrado, por supuesto, el vídeo todavía no finaliza aquí. Sino que tenemos nueva información y demás teorías que podrían estar siendo las protagonistas de Fortnite durante las próximas semanas. Así que presten toda su atención. Midas... ...ha sido uno de los puntos más importantes para este capítulo 2 del juego de Fortnite... ...algo extraño está sucediendo con Midas de nuevo... ...será que realmente Fortnite ha optado por hacerlo desaparecer así de rápido... ...o Midas podría estar detrás de todo esto... ...oculto en algún lugar de la isla... ...la teoría que Midas todavía sigue vivo cada día coge más fuerza... Después del descubrimiento de nuevos objetos de oro en la isla Llegó la seta misteriosa Que casualmente también era una seta de oro Pero no solo eso hermanos Se ha descubierto que ahora en los archivos del juego de Fortnite Temporada 3 Al parecer encontramos lo siguiente Nuevos objetos de oro se han descubierto Midas podría estar poniéndose mamadísimo porque se ha encontrado estos objetos de gimnasio de oro en los archivos del juego. <risa> es broma, no creo que esté mamadísimo. Pero sí que es cierto que hemos encontrado todo esto. También se ha descubierto como objetos de oro un piano, más objetos de gimnasio y no solo eso sino que también se ha descubierto un nuevo paracaídas de oro. Actualmente Midas no se encuentra disponible evidentemente en nuestra isla de Apolo. El hecho de encontrar todos estos objetos que están llegando poco a poco a la isla, literalmente nos indica Fortnite que Midas todavía sigue vivo en Apolo. Es decir, no murió por el tiburón que apareció en el tráiler de la temporada. Os hablo de Midas porque hemos descubierto algo que estaría relacionando a Midas con la llegada de la nueva espacial... De la nueva nave espacial a la isla de Fortnite. Así que volviendo al tema de la nave espacial. Queremos saber realmente qué es. ¿Quién es el personaje que se esconde dentro de la nave espacial de Siona? Sabemos que en la nave espacial hay al menos dos asientos. Donde uno de los asientos actualmente está siendo ocupado por el personaje que estamos viendo en pantalla. Pero el otro asiento está vacío por lo que indica que realmente el pasajero que estaba justo al lado ya no está en la nave. Muy probablemente deberemos ayudar a recuperar el motor de la nave que está en otro lugar de la isla, cercano a donde la nave fue encontrada. Para poder reparar la nave espacial de Siona, necesitaríamos esa pieza. Entonces, resumidamente, hay pistas que están relacionando la llegada de vidas a la isla con la nave espacial de Siona, una nave que debería ser reparada pronto para volver a su misión Jules es la única ingeniera que conocemos que es capaz de reparar la máquina de Siona y Jules podría ser la hija de Midas todo está atado además muy pronto sabremos novedades acerca de Midas en Fortnite estoy muy seguro de ello ¡Hey, hermanos hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya encantado y si ha sido así, dejar un fuerte like en el vídeo y mañana nos vemos en el directo de Twitch y en el nuevo vídeo cracks.